Todo esto arranca, claramente hubo un montón de cosas. En principio, quiero aclarar: jamás mi hermana me cuidó. Mi hermano no puede cuidar nada. O sea, a mí no me cuidó nunca. Este, sí, yo la cuidé a ella. Pero como acá es algo que es muy loco, porque ella da vuelta a todo. Todo lo que hice yo lo hizo ella. O sea, todo lo que supuestamente ella hizo por mi papá, sin reconocer lo que yo hice por mi papá, ni. Ni si yo cuidé a mi papá, le, o sea, le compré cosas. Todo eso yo no no no no lo diría. Primero porque fue entre mi papá y yo. Y segundo porque me parece que si ella eh, no está preocupada por la plata, es muy loco que se haya metido en la casa de mi viejo, le haya vendido los muebles, o sea, haya aceptado supuestamente un testamento que él quería que se sea sido. A mí me suena tan raro. Y aparte por la manipulación que yo estando con mi hijo, pues yo... ...estaba físicamente todo el tiempo con mi papá... ...o sea que no es que a mí me lo contaron... ...ella se manejaba por WhatsApp, por teléfono... ...yo estaba con mi Pero papá... Ya. ...ella no estuvo hasta el último suspiro de mi viejo... ...yo estuve con él... ...ella no lo veía hace como ocho meses... ...y la última vez que lo vio a mi viejo... ...que fue el día del padre... ...yo la fui a buscar a la casa de mi padre... ...que es donde ella vivía en ese momento... ...y la llevé a lo de mi viejo... Cuando yo entré en la casa de mi papá y vi que le había vendido un montón de cosas, yo después de eso no le hablé más. Mira. Y la y todo la, la... O sea, yo ya sabía que ella venía. Es muy loco también cuando dice, ella hace ocho meses que está planeando todo esto con los medios o no sé qué tiene en la cabeza. Este... Porque en realidad es ella la que viene haciendo todo esto para ir quedándose con las cosas, ir manejando a mi viejo y firmando. Pero, pero es necesario, ella no trabaja, ella no tiene un ingreso, ¿necesita, digamos, enajinar todo ese bien, ese patrimonio? Ella vivió siempre en lo de mi vieja. Ella cuando dice le salvó el inmueble a mi viejo fueron mil dólares que se los dio mi tía. Es muy loco. Pero a partir de eso que salvó, ella más o menos... Se, o sea, se merece, digo, Pero, pero ¿perdó? perdón Daniela, ese detalle no es menor porque no, claro. ella siempre habla que cuando ella salva el inmueble de tu padre era por una deuda que él tenía con, eh, perdón, con, por las expensas, expensas ¿no? Sí. Y eran cinco mil dólares que eran el producto de todos sus ahorros de toda su vida. Y vos ahora estás contando que en realidad era plata que le había prestado tu tía. Esa mi tía siempre fue la que. Tu tía Virginia hablamos, ¿no? Sí. Virginia Fayad. La Hermana de Surma. Sí. Mi tía ayudó un montón, yo cuando saqué a mi viejo este, de ese lugar, o sea, yo también necesité plata, yo a mi viejo cada vez que lo iba a ver al geriátrico le llevaba cosas, medicamentos, comida, lo que necesitara. Yo iba una vez por semana, y sí. la, digo, mi viejo necesitaba cosas, las dos ayudábamos a mi viejo, que eso es importante aclarar, las dos. Yo lo veía aparte, siempre, yo era la que iba siempre. Entonces digo... Es muy loco que ella lo que quería era... Vivía en su casa, cobraba su jubilación y hablaba por teléfono. Pero digo yo estaba físicamente, yo llevaba cosas, yo pagaba cosas... ¿Por yo qué la elige como albacea ella entonces? Es un misterio. Para administrar, digo, la sucesión. Es un misterio. Mi viejo confía plenamente en mí, yo con mi viejo... ¿Estaba en su sano juicio tu papá? Impresionante. ¿Oh? ¿Estaba en tu en su sano juicio? para Haber hecho un testamento para haber confiado yo no en alguien, entiendo no entiendo nada. De eso no lo que sí sé por cuando hablaba con mi hijo, mi hijo me decía que nada, que tenía miedo que lo saquen de ahí. Que Leonora le decía que iba a perder el departamento. Que para, yo le decía, no le des ni pelota porque sabiendo cómo es Leonora, no me cómo es Leonora, Daniela, conflictiva. O sea, ella cuando sí. habla de mí dice que soy violenta, agresiva, que siempre... ¿A es le al revés. ¿Pero a, qué, a quién le creemos? ¿A Eleonora o a Daniela? No, ustedes no tienen por qué creerme a mí ni yo. O sea, yo estoy diciendo mi verdad. Ella está diciendo lo que diga y yo espero que, que pueda probar todo eso. Porque de verdad no tiene esas pruebas que tiene, esas cosas, porque la verdad... Yo conozco y sé, y todo eso, bueno, que lo muestre. Yo tengo ver, un montón de testigos. A quién había que creerle, ¿no? Entre a Leonora o a Daniela, porque todas No, por eso, pero yo, yo, o sea, yo estoy tranquila porque hay... O sea, yo sé lo que hice. Es, lo que me indigna tremendamente es lo que le hicieron a mi viejo. la eso me. Eh, eso, eso ya me no tiene, tiene solución. Mal. No, obvio. ¿Por qué no, eh, Pero bueno, es importante pregunto. Que sepa a la gente que a mi viejo nadie lo mantuvo, se mantuvo solo. Mi viejo era un tipo superdador. O sea, Eleonor, mi viejo eh, ayudaba a Eleonora porque la dejó vivir en su casa. Eleonora cobraba. O sea, mi viejo se dio todo para que Eleonora esté tranquila. Pero no es verdad que Eleonora mantuvo a mi papá, y eso es una falta de respeto. Digo, si estamos hablando de una persona que no está, y me está diciendo que yo con todo esto que estoy armando, que es decir las cosas reales de lo que pasó, este, también es importante decir que mi papá no fue mantenido por Leonora, Mi papá se mantenía solo, tenía su casa, cobraba sus cosas, y sí tenía problemas de dinero... Pero los manejaba Ahora Daniela, eh, ahora acaba de llegar Tucho nos contaba Eleonora a ese domicilio Donde vivía tu papá Ella dice que va para cuidar el domicilio Porque eso es existían personas que querían ingresar Y ocupar ese ¿Eso lugar Eso es mentira Eleonora no, o sea Se fue a vivir ahí este, Y a partir de ahí Empezó a vender los muebles de mi viejo Empezó a hacer unas cosas que no, te, no tenían eh, Por qué hacerlas no es verdad. Pero por un tema económico comenzó Aparte, a vender cuando todo. Aparte, cuando yo la fui a buscar a ella el día del padre, que fue el último día sí. del padre que vio a mi viejo, este, ella vivía ahí, yo entré a la casa. Oh. Pero por un tema económico comenzó a vender todo y quizás no te lo dijo desde, no sé, la tristeza de tener que hacer eso. Estás para ir cobrando los mil dólares que dice que puso. Pero que tampoco ella, me consta. ella lo que dice es que vos firmaste un acuerdo en donde estás, eh, consentís... Que ella viva ahí, e incluso decís que es no que le vas a cobrar es que un en es, locativo, un alquiler. Es que en eso también te das cuenta hasta dónde yo cedí, y, hasta, y, y llegó un momento que dije, no, basta, loco, no me dejas entrar a la casa de mi papá, te tengo que pagar las cuentas de la casa donde estás viviendo, que es la de mi viejo, sí. o sea, hasta dónde tengo que... Entonces... Otra cosa, que ella cree que yo vengo armando todo esto, de, a mí me vino bárbaro que empiecen a hablar de esto, porque al fin se empiezan a, a poner las cosas como van. O si no, por lo menos que salga la luz. ¿Pero estás... ¿Y qué querés? ¿Vender la casa y dejar a tu hermana en la calle? Porque oh. según decís no tiene dónde ¿No ir. No se quedaría en la calle, ella vivió en lo de mi mamá, tiene la casa de mi mamá, tiene la casa de mi abuela, que también ella cobra de ahí, ella vive de... de, de ¿Qué cobra de la de casa? Los ¿Un alquiler? El alquiler. ¿El alquiler de dónde, perdón? De la, la casa, casa de, de abuela. mi abuela. Ah, de tu abuela. ¿La reintegraron los 3.000 dólares a tu tía Virginia Fayat? Eh, no sé si se los devolvió Leonora. No tengo ni idea. Calculo que sí o no, no sé. ¿Y por qué de, tu no, mamá no sé. toma posición por esa? Porque mi mamá es la que paga todo. Daniela, te quería preguntar. En alguna de esas conversaciones que dijiste que mantuviste con tu papá, en las últimas... ¿Te adelantó tu papá sí. que tengas cuidado? te, te Sí, ¿qué por te dijo? supuesto. Mi viejo me decía todo el tiempo, Daniela, esto va a pasar, te van a... Cuando él me decía, me están haciendo firmar cosas o me está pidiendo eh, que le dé los, los documentos de la casa o las tarjetas, las tenía yo. Y yo le dije, dásela, firmale, yo después las hago mierda, como diciendo, no les dé ni pelota. Sabía mi viejo que, esto, que eran así. O sea, la realidad es que cuando yo le dije eso, nunca, jamás me imaginé esta locura. Porque yo tuve muchos intentos de, de, de ver, bueno... ¿Pero vos no? qué te imaginabas? ¿Que lo quería vivir? No, no me imaginaba que ella podía ser tan abusiva y meterse y venderle las cosas y abrir su Facebook y empezar a postear en su Facebook y... No me imaginaba Perdón, pedir pero... las cenizas, decir que lo hice yo. No, decir que soy yo la violenta y la agresiva cuando... A ver, si yo fuera violenta y agresiva, esto sería al revés. Estaría yo metida en la casa de mi viejo, yo hubiera vendido las cosas, yo no dejaría entrar a mi hermana. Sí. Daniela, vos recién, eh, cuando Diego te hablaba sobre esta, este acuerdo que firmaron, vos, mm. ya, vos asentiste. Sí, vos lo firmaste. En ese momento, cuando lo firmaste, ¿qué, qué imaginabas? Porque ahí estabas dejándole a tu hermana la posesión de ese departamento del que estamos hablando ahora sí. y por el cual estamos, eh, digamos, en el gran problema, digamos. Y en ese momento, te digo de verdad, o sea, yo... Contarlo, ¿En qué situación? Contanos sí. qué situación estabas ahí. Contarlo es una cosa, pero en esos momentos yo estaba, pero... Aparte de lo que... de perder a tu viejo, que... Pa... Yo lo siento re cerca a mi viejo, eh, igual, este, pero... Todo eso que pasó, la manipulación, todo no me caía la ficha. Estaba como diciendo, ¿qué onda acá? ¿Qué es esto? Pero ¿cómo eso me pasó toda la vida? Eso, toda la vida, eso cuando Leonel dice yo le arreglé la casa a mi vieja, estuve en el 2016 tres meses en esa casa que está ahí limpiando pintando sacando 20 bolsas de consorcio arrancando sí. digo yo, y mi hermana habla como que ella digo yo tuve mil intentos de conciliar con estas personas claro pero ella llega con este papel y vos estabas duelando a tu padre y te dice fírmalo. vos lo leí no ella, ella nunca dio la cara porque que eso es importante también ella me bloqueó de todos los ella cuando hizo todo esto a mí no me dio la cara porque tenés que dar la cara y hacer todo eso y mirar a la cara al otro y Se manejaba por abogados. Que que ah, bien. Por, no, abogado. por abogados. Bueno, pero se puede impugnar la pregunta para verlo. ¿se puede impugnar sí. ese acuerdo? Sí, sí, sí, sí, porque sí. si no está ante escribano y por ahí la agarró en un momento por lo que vemos que no, no estaba pensando o por ahí quería calmar ella el mm. problema. Yo quería y calmar. Fue, claro. Y hoy la querés la desalojar directamente del departamento. Yo quiero que se vaya, porque es una ah, falta bueno. de respeto. Pero lo podés lo hacer supuestamente hoy yo tenía que tener un llamado en el que me decían que yo podía entrar a lo de mi papá, que es lo que vengo diciendo, la vengo pobre mi abogada la vengo torturando, ¿cuándo voy a entrar a la casa de mi viejo? ¿Cuándo voy a poder entrar a la casa de mi viejo? Y mi, mi abogada es reconciliadora y viene tratando, y aparte, nada, que conoce y, y sabe todo esto, este, y supuestamente hoy el abogado de Leonora me te, tenía que confirmarle a ella... Que yo esta semana entre, porque yo ya vengo peleando. En ¿a, qué vas? ¿A qué vas a ir? ¿A quedarte? No, a en entrar. Charla, principalmente a, a entrar. A reencontrarte con los espacios y... A reencontrarme, a, a duelar a mi viejo, a ver sus fotos, a ver qué quiero, su ropa. Pero es la casa de tu hermana. ¿eh? Sí. No sé si te vas a encontrar con esa casa que vos imaginas. Eso también lo quiero ver. ¿Hm? Claro, ¿en qué eso condiciones está todo? Entrar. Porque ella dice, yo ahí no vivo, vengo a cuidarla, como no, decía bueno, Cora. Pero cobra, claro que vive. Pero cada vez que vamos la encontramos. Pero, pero claro, es una no, contradicción, porque ella dice que no vive, pero hizo firmar un acuerdo donde, pero vive, a, donde vive. vive, que ha se se marcado que vive. Que vive. Digo, ¿por qué, vive ¿por qué tanta mentira tenés que, para para justificar cosas? Digo, y todo, todo es, No, porque yo tengo pruebas, porque Daniela es peligrosa, porque Daniela es violenta... Porque digo, pero pruebalo. Ahora, probalo. ¿me puedes aclarar un poco eh, qué es esto de decir, mi mamá la banca, mi mamá le provee el dinero, le da, la, como que la mantiene? ¿Puedes aclarar un poco esa situación? Eleonora, todos los trabajos que dice que tiene son trabajos re esporádicos. Yo no, no o sea... sin permanencia. Bueno, pero sí. tiene que ver un poco con su profesión también, ¿o no? Sí, pero bueno, por eso digo, siempre vivió en lo de mi vieja, siempre, yo sé que el alquiler de la casa que era de mi abuela, este, sí. también era para Eleonora, mm. pero digo, para... O sea. ¿Pero por qué es la protegida de Zulma entonces, Eleonora? Digo, ¿por qué eh, pues Son Zulma iguales. justifica? ¿Por qué qué? Porque son iguales. ¿Y cómo son? Ah, sí, o sea, divide y reinarás, eh, no se puede tener vida a menos que hagas lo que... O sea, es una autoridad que... tremenda. Vete, Tartu. No, porque hay un modelo, lo, lo habíamos hablado después acá cuando terminamos el programa. Hay un modelo de crianza también, quizás Zulma está inscripta en ese modelo de crianza, donde hay una hija que se cuida toda la vida para cuidar a la madre en su vejez. Digo, tu hermana no armó familia. Pero mi hermana no cuida a nadie. A, la, a, ¿A Zulma tampoco? Pero no, ¿por qué o sea, es un parásito, separadas? Es, es, es parásite. No se es, soportan. Pero, no, es pero mentira. Hay una, hay, son conflictivas. Eso es, es nuevo, ¿eh? No sé. Uno las, uno las imaginaba... Al revés, uno imaginaba que era el modelo Efectible. de crianza donde la hija queda soltera, no armó familia porque tiene que cuidar a Zulma en su vejez. Eleonora eso tampoco. dice que cuida a toda la familia. A mí nunca me cuidó. Yo sí la tuve que ir a cuidar o ayudar millones de veces. Pero que diga que me cuidó a mí, o que tiene relación con mis hijos, o que estuvo al lado de mis mentira. hijos, sí. es mentira. Sí. ¿Cómo puedes sostener esa realidad? Digo, tengo dos pibes, uno tiene 25 y el otro 15. No conocen a la tía. No la conocen, Daniela... sí, la conocen, pero la conocen y dicen, ah, por favor, mamá, salí corriendo. ¿No crees, que, ah, mira ¿no crees Daniela, Madre, que atrás sí. un poco la pesadilla de haber sido echada a los 16 años de tu casa? No, no, eso fue lo mejor que me, me hicieron. Yo no podría haber... ¿Te hayan sacado de tu casa fue lo mejor que te hicieron? Sí. Y, pero sí. en ese momento... Después que de mucha terapia te puedo decir que Ahí sí. Ahí va. Sí, porque si no hubiera sido terrible. O sea, yo pude hacer mi vida, yo pude tener hijos, pude ser mamá, pude ¿Eh? amar, pude tener... Todo lo que no pude Leonora. Claro.